Es normal que cuando una relación amorosa llega a su final, sientas tristeza, sientas angustia, sientas miedo, ansiedad, incluso enojo. Entre muchísimas otras emociones, sensaciones y sentimientos más tanto que pareciera que te sacan de control y sientes que ya no puedes avanzar. Empiezas a sentir que todo a tu alrededor deja de tener sentido y crees que tu vida desde ese momento en adelante va a ser exactamente así.